...posicionamiento, pero en web nos viene a hablar todo un experto de la materia. Fuerte el aplauso para el señor Muñoz. Buenos días. Eh, cuando uno va a, a, por primera vez a un destino, en mi caso, en mi caso, la primera vez que yo vine eh, a Tenerife, la cuestión estaba en que tenías que descubrir... Pues, ¿qué es lo que tenías que hacer eh, eh, en tu destino? Y entonces, yo me dije, bueno, pues, voy a buscar qué es lo que hacer en la mejor ciudad de Canarias. Y no me salió. Y dije, ah, bueno, va, venga, a ver si pillo, no me va a quedar muy justo, pero a ver si pillo algo del mejor carnaval de Canarias. Y no me salió, que no lo digo yo, ¿eh? que lo dice Google, vale. que no, que no es algo mío. Pero la cuestión está, mi niño chico que juega al fútbol, bueno, pues, vamos a buscar el mejor equipo de fútbol de Canarias. Y, bueno, en esta, en esta vez parece que, parece que sí acertó. La cuestión está en que cuando haces una, eh, cuando haces, eh, cuando, cuando estás trabajando en el medio online, necesitas ese ser servicio que comentaba, que comentaba Wendy. El, la cuestión está en que no es porque Google quiera, que determinadas cosas estén por encima o por debajo. Es una cuestión de que eh, eh, la web está mejor o peor hecha desde el punto de vista de los buscadores. Al mes se realizan 105 billones de búsquedas. 105 billones eh, con B, es el B americano, 105 billones de búsquedas. Pero la cuestión no es esa. La cuestión está en que solo el 15% de las búsquedas son búsquedas nuevas. Con lo cual, tenemos un 85% por ciento de búsquedas que ya se han hecho antes. Y ahí es donde está el trabajo del SEO, está en ese trabajo de eh, eh, ver qué es lo que la gente está buscando para poder volver a aparecer dentro de los resultados. Y además, la gente es muy rara. Bien, la gente eh, busca cosas muy raras. A mí me tenéis que explicar qué es lo que pasa en invierno en Canarias. Ya, o sea, yo. Me tenéis que explicar qué es lo que pasa en invierno en Canarias, ¿vale? Pero, a ver, no es la única. Los vascos son españoles, feos, buena gente, racistas, navarros, cerrados, brutos, genéticamente diferentes. Los canarios son españoles, inteligentes, africanos, lo único. Españoles y españoles, lo único. Omnívoro, está bien. Está bien, está bien saberlo, uno sabe que viene aquí, sabe que no va a comer nada más que una determinada tipo de grasa, pero también son herbívoros. Bien, va, sin problema. Los catalanes son españoles, es lo único, ¿veis? Que es lo único que, que coincide una cosa con otra. Los catalanes son gente que hace cosas, debe ser como Mariano Rajoy, son gente que hace cosas. Los andaluces son los únicos que no son españoles. Yo no quiero decir nada. ¿Vale? No quiero decir nada. Eh, ¿Sabéis cómo son los tinerfeños? Los tinerfeños son. Son. O sea, gente que hace cosas. Bueno. El... La cuestión está en que eh, eh, eh, la búsqueda. Eh, la búsqueda suelen ser búsquedas recurrentes, ¿no? La charla hablaba de eh, el mojo, hablaba de las papas con mojo y demás. Yo quiero pedirle, Darío, que os, él os explique cómo, cuál es la receta del de mojo y yo eh, os explicaré lo que tiene que ver el SEO con, eh, eh, con las papas con mojo. Bien. Esto es lo que se llama un atraco a mano armada. No me pilla totalmente en bragas porque me lo dijo cinco minutos antes y llamé a mi madre. Clave. Mi primera opción ir a casa Tomás, pero digo, no pilla de paso. Bien. <risa> papas con mojo, eh, primero tenemos que saber eh, qué cantidad de gente va a venir a comer ese día, para que nosotros elijamos la cantidad de papas que necesitamos. No eh, obedece a un criterio de proporción, siempre tiene que sobrar para hacer una ensaladilla, ¿vale? <risa> Doble, triple, cuatro veces más de papas. Eh, ¿Hace de poder ser ¿Ya? No, no, termino. Ah, bueno, uf. Me puedo palicar aquí. Pero bueno, básicamente ustedes cogen... Yo, eh... Ah, espera, Tiempo. Tengo tiempo. Bueno, cogemos las ¿Tiene papas... 15 minutos para explicar la receta de papas con mojo. Me... 15 minutos para papas con mojo. <risa> en 15 minutos te hago un caldero de papas y yo aquí, hombre. Un aplauso! No. Gracias, Darío. Yo eh, voy a simplificar mucho. Bien, voy a hacer... Una receta SEO en 21 pasos. Eh, ¿En qué se parece el SEO a las papas arrugas con mojo? Al día se publican en internet más de 7 millones de páginas web. Más de 7 millones de páginas web con lo que eso significa. ¿Cómo destacar? Se destaca a través, obviamente, de los buscadores. ¿Quién tiene papas tiene unas papas con mojo? ¿Tiene unas papas arrugas con mojo? No, realmente no. Es el buscador el que lee lo que tú estás leyendo, lo que tú estás escribiendo y te publica una nueva, eh, te publica mejor o peor en base a lo que está leyendo. Se destaca gracias a los buscadores. ¿Por qué? Porque Google es como mi madre que lo sabe todo. Mi, ma mi madre es un poco mezcla entre madre y cuñado. Lo sabe todo y de todo de todo opina. Pero Google de todo sabe y de todo opina también. 99 de cada 100 personas hacen clic en la primera página de resultados. 99 de cada 100 personas se quedan única y exclusivamente en la primera página de resultados. Tienes solo 10 momentos para impactar en el usuario. Tienes 10 posiciones, de las cuales la primera se lleva el 37% de los clics. Tu, primero, tu cliente primero te descubre porque tiene una necesidad. Nadie hace una búsqueda sin que necesite lo que está buscando. Es un impacto bajo interés. 21 pasos para hacer la receta del SEO Picón. Uno, el contenido es la clave. Mantra, por favor, el contenido es la clave. ¿Cuál es la cuestión? Que no solo el contenido es texto. Quien tiene más interacciones suelen ser... Eh, suelen ser eh, entradas, páginas web que tienen eh, imágenes, tienen vídeos, y etcétera, etcétera, etcétera. Punto 3. El número medio de palabras claves de las URLs que rankean primero son 1.890. Olvidaros de, no, yo con 300 páginas me va, con 300 palabras me vale. Una polla como una olla. O sea, si quieres rankear, cúrrate el contenido. El mojo rojo no es solo pimiento. Perfecto. El contenido tampoco. Imágenes, vídeos, estados de redes sociales. Todo es eh, funcional. Todo se utiliza para el tema del contenido. Tan importante como el contenido es el resto. Las cuatro patas del SEO. Contenido, enlaces, arquitectura y máquina. La web tiene que ser rápida. Vais a ver. Número cinco. Lo que parte la pana. Es el contenido que conteste soluciones, el que solucione problemas o que emocione. Como diría Darío, chacho, esto tiene más emociones que una telenovela. Este contenido que se publicó hace dos días, a día de hoy está retuiteado, refacebookeado por decenas de sitios. Contenido, la visibilidad es fundamental que el contenido, en este caso, el contenido emocione o un contenido que sea explicativo, el longan. El longan es una fruta, un montón de rara, se parece a la uva, no es una uva, no es una manzana, es una, parece una ciruela, da igual. La cuestión está en que aquí ellos han desarrollado todo el contenido en base a el longan y responde a todas las necesidades del de longan. El contenido tiene que estar aderezado. El vocabulario es fundamental. Fundamental ingredientes de mojo, del mojo picón, Un fisquito. ¿Vale? Vosotros lo entendéis. Cuando yo busco fisquito, me dicen una copa de ron. Obviamente, no es. La cuestión está en que tenéis que tener muy claro, que tenéis que hablar, y eso sí, ...en el lenguaje de vuestros interlocutores... ...en el lenguaje de aquellos... ...que van a leer vuestro contenido. Representantes de la defensa... ...versados en casos penales por daños particulares... ...causados por conductores con alta intoxicación etílica... ...que han provocado siniestro en contra... ...medios de deporte y o cuyo test de alcoholemia dio positivo tras realizar las pruebas... ...los agentes del cuerpo de la Benemérita. Me merezco un aplauso. Podéis escribir eso... O escribir esto. Abogados defensores para accidentes de tráfico con conductores borrachos y o que han dado positivo en el control de alcoholemia. Podéis escribir una cosa u otra. ¿Qué es lo que más probable la gente os busque, os encuentre con un contenido similar a ese? Si vuestro eh, objetivo es eh, un. No sé cómo lo ha dicho, cómo lo ha comentado antes Darío, en mi, en mi pueblo se llama Kinky. Si habla así. Por pues lo mismo le tienes que escribir así. ¿Vale? Porque no vais a ver a este hombre en una página web de abogado. Bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sí lo veis. Pero la probabilidad que este hombre busque spoiler to guapo así es mucho mayor que lo busque una persona que no esté buscando ese tipo de contenidos. El contenido debe ser diferente conforme al momento de compra. Y esto también es fundamental. Estamos hablando de que el contenido, eh, tú, en el, dependiendo del momento en el que estés a la hora de hacer la compra, vas a tener un contenido completamente diferente. Y ese contenido completamente diferente es el que me va a enfocar eh, si termino recibiendo el cliente o no. Punto 8. Hay que trabajar los silos, secciones que engloban contenido. Una página web no solo son URLs disociadas. Hay que trabajar los silos para potenciar el contenido. Esta es la ficha que yo busqué, que yo encontré, cuando busqué Tenerife con niños. Tenerife con niños y me manda pues, a todo este tipo de cosas. ¿En qué se basa la potencia de esta página web, de esta URL? Se basa la potencia en que tengo muchas cosas, tengo un silo de contenidos, no tengo una sola URL, sino que tengo un silo de contenidos que además después hace enlaces a las secciones, eh, a las secciones que interesa posicionar. Número 8. La semántica hace que el mojo ligue. La semántica es, es eso que une contenidos. Esa unión de contenidos es fundamental. De tal forma que si estoy, estoy escribiendo sobre la ópera Vertes de Massenet, llega al auditorio de Tenerife, todos los enlaces puestos en la parte superior, el enlace al auditorio de Tenerife o los enlaces a Massenet va a hacer que todo el contenido tenga sentido, que todo el contenido haga un uno. La marca hará que repitas y que vuelvas a repetir. Sé una marca. Fundamental. Si eres capaz de quedarte. Si me quedo aquí, ¿me contratáis? Sí. Si eres capaz de quedarte como marca en la mente del usuario, ya tienes el mejor SEO del mundo. Tienes lo mejor hecho. Punto número 11. El CTR, la gente que hace clic en tus resultados de búsqueda en una página web, no se puede simular, pero sí podemos mejorarlo. ¿Cómo se mejora que la gente haga clic en tus resultados de búsqueda, aunque no esté el primero? Modificando este tipo de cosas. La URL del principio tiene 2.225.000 eh, opiniones, 78% de descuento, 1.077 hoteles. Si no encuentro hoteles ahí, seguramente no lo encuentre. Desde 18 euros. Si, si quiero buscar un hotel barato, si no lo encuentro ahí, es probable que no lo encuentre. O, o, hoteles en Tenerife desde 18 euros que, fijaros, que por rumbo podéis venir a Tenerife entre 18 y 19 euros. No está mal. URLs cortas tienden a rankear mejor. Cuanto más cortos sean las URLs, mejor. Mayor capacidad tendréis de posicionar. Máxima en SEO. Cada URL rankea por una palabra clave. Cada URL ranquea por un término. Fundamental. ¿Por qué? Porque no podemos intentar ranquear por eh, Tenerife, Santa Cruz, Adeje, etcétera, etcétera, etcétera en solo una URL. Cada uno de estos términos debe ranquear, debe luchar en una URL aparte. Igual que tenemos que cada URL tiene que tener un término, ninguna URL sin que tenga sentido. Los CMS automáticos tienen el problema, los CMS más, más comunes tienen el, tienen el problema, que hacen muchos, eh, muchas URLs para posicionar más. Eso a Google, en general, eh, no tiene por qué gustarle siempre. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado que las URLs del proyecto eh, sean exactamente las necesarias. Punto número 14. Enlaces. Es importantísimo que la gente te enlace. Es importantísimo que la gente te referencie. Si yo entro a un bar y digo, soy el mejor amante del mundo, soy el mejor amante del mundo, soy el mejor amante del mundo, la probabilidad de que alguien me haga caso es corta. Aparte que pueden llamar a la policía, denunciarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo entro a un, a un bar, a una discoteca y las mujeres empiezan a decir, en mi caso las mujeres, en mi caso las mujeres, empiezan a decir, eres el mejor ese es el mejor amante del mundo, está entrando el mejor amante del mundo, está entrando el mejor amante del mundo, lo de los andaluces son, no es por mí, pero la probabilidad de que eh, la gente piense que tú eres el mejor amante del mundo es mucho mayor. Punto número 15, enlazan las personas y no las máquinas. El tema de los enlaces eh, se pueden pedir a proveedores, a clientes, eh, Responder en foros, ayudar a otros webmasters, eh, ser social, ofrecerte a escribir en, en muchas páginas. La gente enlaza y enlaza porque quiere compartir una determinada, un determinado contenido. Número 15, que tu web enlace también hacia el exterior. O acordáis lo que hemos hablado antes de eh, que los enlaces te ayudan a la semántica? Si enlazamos a cosas que tienen sentido con nuestro contenido, estamos enlazando a eh, términos que nos favorecen. Número 16. Enlaces en el país en el que quieres posicionar. Es muy complicado posicionarte en Rusia sin enlaces en ruso. Igual que es muy complicado posicionarte en España sin enlaces en español. Número 17. Ojo con el contenido duplicado. Tener muchas veces un determinado término no es bueno. Si todos estuvieran como yo, no perderíamos tantos partidos. Pues no. Una web llena de contenido duplicado es problemática a ojos de Google. Estamos hablando de Google porque tiene en España un 98% de mercado. <ríe> Comentaba Bing, yo era uno de los que utilizaba Bing, lo que pasa es que no me veía, <ríe> no me veía eh, mi jam. Bien, más cosas. Solo tienes una oportunidad para poner un link. Si pones dos veces un link al mismo sitio, el segundo enlace no sirve para nada. Ejemplo. Si pones un enlace en el bloque de resources y pones otro enlace aquí, ese segundo enlace no sirve para nada. Con lo cual, tienes que tener muy en cuenta dónde poner el enlace. Número 19. Optimiza tu web para móvil. ¿Por qué? Ya vas tarde. Si te lo estás preguntando, ya vas tarde. Eh, la segunda pantalla, realmente, para eh, personas eh, más jóvenes, no es tal segunda pantalla, es primera pantalla. Y para eh, gente más talluita, eh, la segunda pantalla tiene más tiempo de atención que la primera. Fijaros el, eh, la diferencia de uso del teléfono móvil o tabletas con respecto al desktop o al. La... Sí, teléfono móvil, desktop y tarpe... carpeta. Si os fijáis, ¿dónde se utiliza el ordenador para ver páginas web? En el trabajo. Todas de trabajo. En el trabajo no se entra en Facebook ni nada de eso. Y fijaros qué es lo que pasa cuando llega la noche. La tableta. ¿Qué es lo que, eh, ¿Cómo se utiliza el móvil en las primeras horas del día? Por eso, si ya estás pensando en, oye, tengo que optimizar mi, mi web para móvil, ya vas tarde. Como diría Gema Muñoz, desde que se miden las carreras se corre más rápido y efectivamente... Cuanto más tarde la web encargar, más probabilidad tiene de que tu usuario se vaya de tu página web. Cuanto más tarde tu web cargar, menor número de ventas vas a conseguir. Número 21. Además, las webs rápidas venden más. El porcentaje de conversión de una web rápida es mucho mayor que el porcentaje de conversión de una web lenta. Por eso es importantísimo que tu web sea muy rápida, para que venda mucho más rápido. Ha sido básico. 37 segundos. Yo tengo un máster de 180 horas de SEO. ¿Vale? O sea, imaginaros lo, lo que ha habido que, que condensar. El marketing, el SEO hace eh, que tu producto se vea, que tu producto se pueda comprar, que tu producto sea mucho más visible. El contenido debe ser cliente centrista. Esto va sobre ellos. Tienes que solucionar sus problemas. No venderte tú directamente. Tienes que solucionar sus problemas. En el SEO, como en cocina, el contenido es fundamental y hay que mimarlo. Es fundamental que tu SEO, que tu contenido, sea lo más importante dentro de eh, tu página web. Aderézalo bien con enlaces, arquitectura perfecta y que cargue rápido. Y con eso tendrás una web perfecta. Ojo, no olvidar nunca que cocinamos, que escribimos para humanos porque las máquinas no compran. Muchas gracias. Muchachos, ¿me dejaron solo? No, estoy yo aquí, tranquilo. Ah, ah, ah. Yo vuelvo, yo vuelvo. Pregunta. Ahora sí, si los veo más animados o no. ¿Cómo lo ves tú? No, parece. No, no. no. Borja. Bueno, sí, tenemos una por allí otra por aquí, mira. Allí, vale. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quería preguntarte si tuvieras una web en la que tuvieras unos servicios y no pudieras aburrir al cliente, tuvieras que darle muy poca información, ¿Cómo, ¿qué recomiendas tú para eh, posicionar esa sección de un servicio, en la que no puedes abrir al cliente? Tienes que ir claro a lo que tienes que ofrecerle. Si no puedes tener contenido, la forma más rápida de posicionar es que enlazando que esa sección tenga mucha potencia dentro de tu web, que esa sección reciba muchos enlaces. Es la única forma en la cual, si no puedes tener el contenido, Google va a considerar esa URL como eh, importante. El ejemplo más claro es el traductor del mundo la web la url del traductor del mundo es una web vacía el traductor del mundo no existe como tal el traductor del mundo es un iframe e de otro traductor y sin embargo tú buscas traductor y aparece la web del traductor del mundo en una situación muy elevada ¿por qué? porque es relevante dentro de su página web y es relevante fuera de su página web por ejemplo recomendarías tener una especie de blog en la que tú pudieras ir implementando enlaces con ese contenido eh, sí similar? pero el blog no, el blog, enfocado no, blog dentro de, de... de lo que es la misma página web. O sea, otra sección en la que tú tuvieras enlaces internos. No sí, sería... sería una forma de aumentar el contenido. En el, el contenido que tú no puedes poner de base sería una forma Uy. de aumentar ese eh, contenido eh, sin, que, si, sin que parezca que es un contenido escrito ad hoc para intentar eh, rellenar de texto. Como son resúmenes de los posts de otras uh, de otras entradas que el usuario puede ver, sería una opción mucho más rápida de implementar que la de conseguir relevancia a base de enlaces. Pero, eh, insisto, lo más rápido, y lo más potente para esa sección sería conseguir esa relevancia. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Eh, era para ver si habría, eh, influye la terminación de la URL, el punto .com. Punto es en lo que es la, hacer más rápida la búsqueda. Si estoy en España, por ejemplo. Vale. Eh, más que la diferencia entre el punto .com y el punto .es, sería más complicado posicionarte, por ejemplo, con un punto it en España o con un punto io o con un punto eh, gal si eh, tu, tu objetivo es posicionarte fuera de Galicia, tener un punto Gal o un punto Cat fuera de Cataluña en principio no tendría mucho sentido. Si tu público objetivo es español, tener un punto com o un punto es, en principio no deberías tener problema. Pero si tu público objetivo es italiano, no tengas un punto es. Igual que si tu público objetivo es, eh, es sudamericano, no tengas un punto es. Pero por una cuestión fundamental, el punto es asocia a España. Google lo asocia en contenidos a España. Que haya punto es que se posicionen fuera, sí, los hay, pero que es mucho más complicado. Entonces, si tu, si tu objetivo es posicionarte en España, un punto con un punto es, no habría ningún problema, por lo menos para, en, mi, en mi opinión. Gracias. Hola, gracias gracias por la charla. Gracias ¿Cómo está al día de hoy el tema de, eh, por ejemplo, la traducción? Yo traduzco del, del inglés una página un blog y la publico. Yo, y por supuesto, la cito, pero ¿cómo está el, el, el detalle al día de hoy? Porque entiendo que ha habido unos cambios... ¿La traduces eh... tú o la traduce un, un tradu no, la, traductor la, la, la de tradu Google? No, la traduzco yo. La... No vas a tener problema. Si la traduces tú, no vas a tener problema. Si eres tú el primero en publicar una traducción, Ajá. de esa traducción no vas a tener problema. El problema sería que utilizaras un traductor automático, por ejemplo, el traductor de Bingo, o el traductor de Google. Si utilizas un traductor automático, sí te vas a encontrar con problemas. Si eres tú el que traduces un contenido, normalmente también lo vas a adaptar... Eh, eh, lo que comentábamos antes, si tu contenido es para posicionarse en Argentina, utilizarás carro en vez de coche. Si tu objetivo es mm, posicionarte en, en las islas, utilizas fisquito en vez de poquito, ese tipo de cosas. Con lo cual, eh, ese contenido que tú has traducido que es tuyo, sigue siendo tuyo. Que tú quieres referenciar a la fuente, fantástico, no te va a perjudicar y, además, es bueno para el lector. Con lo cual, no va, a haber, no va a haber inconveniente en que tú traduzcas un contenido y lo publiques en tu página web. O sea, que según tú, el referenciar cuando una traducción no es obligado, pero es, es muy bueno por la... Eh, pero la es sobre lógica. todo no, no es obligado porque no, no hay una ley que te obligue a, a enlazar pero sí es, de, sí, es, sí es bueno que si coges determinadas ideas de, un determinado, eh, de una determinada URL, enlaces. Bien. Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es esa traducción de, de un contenido que no, es, que no es tuyo. Bien, y cuando entonces cito una página, bueno, cito no, copio, una página de un blog de un colega... O sea, sí, voy... entera. ¿Ah? Entera. O solo un trozo. Si es un trozo entiendo que es... Si es un trozo vas a tener menos problemas. Uh -huh. Si la copia es entera... ...en teoría tu colega se va a posicionar antes que tú. Ajá. Por eso los estudios, por eso los, eh, cuando haces estudios y eh, esos estudios lo que hacen es, eh, eh, según el estudio, no sé qué, no sé cuánto, cogen el trozo, lo copian, pero claro, el estudio tiene más que ese trozo que han copiado de otro lado... Entonces, eso pasa también, por ejemplo, con los abogados y, y las leyes. Según la ley, tal, tal, tal, tal, tal, de tal cosa, tal cosa, tal cosa, claro, en los contenidos tiene que aparecer eso, porque es la ley que eh, ratifica lo que está defendiendo. Eh, pero si es parte de un global mucho más amplio, en principio no vas a tener problema. Estupendo. Gracias. Ya hemos pasado a la última pregunta porque si no... Perfecto. Muy buenas. Eh, bueno, a mí me ha roto el corazón cuando he dicho que, que usabas Bing en vez de Google. Eh, ¿crees que hay que hacer SEO para otros buscadores? Si estás en España, por ejemplo, ¿es recomendable? En España es un 98% de mercado. En principio, hacer SEO para otros buscadores no debería tener mucho sentido. Sin embargo, si tienes un público, por ejemplo, ruso, sí es conveniente que tu contenido esté en, eso, en, en, en idioma ruso y eh, optimizar para Yandex, o si tu objetivo es eh, China, optimizar para Baidu. En ese caso sí, en ese caso sí sería recomendable. Si tu objetivo es España y Europa en general, en principio, optimizar para otros buscadores no tiene mucho sentido. Si tu público es americano o canadiense, si sí tienes que optimizar, tienes que eh, saber si tu contenido se posiciona bien o no se posiciona en, en Bing o en Yahoo, porque allí la cuota de mercado es mayor. En España es un 97-98% de mercado y en principio no tiene mucho sentido. Y ojo, una cosa. Perdón, la sí, última. Sí. Eh, eh, Google nos ha enseñado a buscar. ¿Qué quiere decir eso? Que Google eh, nos ha enseñado a buscar como él nos puede mostrar la mejor eh, información. Si te acostumbras a buscar en otros buscadores, eh, no puedes buscar de la misma manera que en Google. Pero si te acostumbras a buscar en los otros buscadores, los oh, resultados pueden ser igual de buenos o, que me perdone Millán, incluso mejores eh, en Google. Gracias. Muchas gracias. gracias a Fernando Muñoz por esa magnífica exponencia en tecnológica.